Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por unirse a esta sesión. Eh, es una charla eh, básica que vamos a dar a, de cara a la experiencia del estudiante. Imaginamos que el mayor público asistente van a ser estudiantes de primeros ciclos, que por primera vez van a estar eh, viviendo la experiencia en la UPC y que quizá tengan esta necesidad de Recorrer de conocer el aula virtual que se va a convertir en una herramienta importante en todo este proceso de aprendizaje dentro de la universidad. Mi nombre es Silvana Valareso, soy de la Dirección de Aprendizaje Digital y conmigo nos acompaña el equipo que venimos trabajando en, en buscar asegurar eh, la experiencia y que les pueda ayudar esta plataforma que contribuya favorablemente en todo el eh, esta vida universitaria que ustedes están optando eh, por llevar en la UPC, ¿no? El aula virtual es una plataforma eh, de Blackboard, Blackboard Anthology, que es ahora. Eh, esta plataforma es una de las plataformas de clase mundial y la política de la universidad es que todos los cursos de todas las carreras, de todos los programas, de todas las modalidades de estudio, tengan una aula virtual disponible en el momento que se crea un curso se crea en paralelo ahorita todos los docentes están trabajando en tener su aula virtual lista para el lunes que empiezan las clases a las 7 de la mañana en el caso de pregrado porque EPI empezó una semana y posgrado constantemente hay las clases están empezando todas las semanas todas las sesiones están en el aula virtual eh, los docentes tienen acceso ya hace una semana justamente para asegurar que el, la experiencia, la historia del curso que les va a tocar facilitar y que ustedes les va a tocar aprender esté este, disponible. Entonces, este, lo que queremos es que esta herramienta les ayude, porque además es en esta plataforma, en este LMS, que es así como se categoriza, es donde vamos a evidenciar todo el proceso de enseñanza de cara a la universidad y de aprendizaje de cara a ustedes. Eh, en el equipo ahorita me acompaña eh, Michael Sou, Juan Nazario, Gabriela Álvarez y Sergio Soto, quien va a ser el que va a dirigir el taller. Y nosotros vamos a estar en el chat buscando eh, responder a las preguntas. El objetivo o la manera como se va a facilitar este taller es eh, Sergio nos va a contar, nos va a pasear por el aula virtual desde entrar desde el inicio y hacia el final vamos a permitir que, que bueno sigan todas las, todas las consultas. Yo lo que les recomiendo es que escuchemos primero, porque se va a pasear por todo y de repente vaya a ser que durante el paseo se vayan respondiendo todas sus dudas y esperemos hacia el final para empezar con todas las dudas y preguntas respecto a la funcionalidad del aula virtual. Así que, bienvenidos. Muchas gracias por esta asistencia. Esta sesión se está grabando para que la puedan volver a ver y compartir con sus demás compañeros. Sergio, te doy el pase. Muchas gracias, Sil. Voy a compartir de una vez eh, nuestra aula virtual. Buenas tardes con todos. Eh, como comentó Silvana, el día de hoy vamos a ver todo lo que es el aula virtual, desde el ingreso, básicamente, desde nuestra pantalla de inicio, como pueden ver ahorita. Eh, básicamente es muy sencillo, eh, ya saben que si tienen alguna duda pueden ir comentándole en el chat, el chat está totalmente abierto y van a ir contestándoles por ahí. Eh, para empezar tenemos la ventana de inicio, ¿no? el login. Eh, que todos conocen o que todos en algún momento vamos a llegar a ver, en el cual eh, datos importantes a tomar en consideración, en la parte de derecha tenemos dos tabs bastante importantes, que son uno, el contacto directo para IT Service, y el apartado del correo. ¿no? También tenemos en la parte inferior, a donde dice nombre de usuario y contraseña, los mensajes importantes que normalmente vienen a ser... Eh, como por ejemplo el inicio de clases de pregrado, que viene a ser el, la próxima semana, y todo, el, todo tipo de anuncios importantes se van a ir publicando en esta parte. ¿no? Eh, también nos indica que podemos descargar eh, la aplicación directamente eh, por la Store de Apple o la Store de Google, y el apartado que, por si alguno lo necesita, que es el de olvidarse tu contraseña. De ahí vamos a ingresar con nuestro usuario y contraseña, en este caso yo tengo un usuario y una contraseña por aquí. Eh, si alguno de ustedes no tiene un usuario y contraseña, pueden hacer sus consultas también. Ahí en el, en el chat eh, les vamos a ir explicando poco a poco más adelante. Eh, nosotros no vamos a ver directamente si es que no los tienen o no lo están habilitados de momento. Eh, vamos a ir de repente pudiendo ayudarlos a derivarlos con, con el área que sí los va ayudar con eso. Y simplemente le vamos a dar iniciar sesión. ¿no? Una vez que tengamos nuestro usuario y contraseña, Vamos al apartado de iniciar sesión, y ya entraríamos a la interfaz de nuestra aula virtual. Vamos a ver cada tab eh, poco a poco. En la página de la institución, básicamente tenemos todo lo que es noticias, y apartados eh, informativos, más que nada. En el caso de aquí, eh, para ustedes los estudiantes, está el, el tema de noticias académicas, y cada enlace o cada tab, aquí por ejemplo si hubieran eh, algún evento... Eh, algún tipo de charla o algo que se interese comunicar, va a estar como un tap aquí, en el cual nosotros, como pueden ver, aquí les llega el, la notificación, o mejor dicho, les abre directamente la página. Y en el caso también puede haber algún tipo de video, como por ejemplo, cómo navegar por todo lo virtual. Lo tenemos ahí, ¿no? También lo podemos abrir dándole clic directamente al enlace, y nos abre el canal de YouTube de Innovación Educativa. En este caso, porque a ese, a ese lado pertenece el video. De ahí tenemos el apartado de perfil, en donde el cual va a salir nuestro nombre, nuestro usuario, el idioma predeterminado que nosotros queramos ponerle, que lo podemos cambiar, es bastante sencillo. Como pueden ver, no hay mucho más que podamos hacer en el apartado de, del perfil, simplemente visualizar nuestras informaciones. Y algo importante que de repente a alguno de ustedes le va a poder servir es que aquí, en... Este pequeño lapicito ustedes pueden configurar y cargar una imagen. ¿no? Esta imagen normalmente al momento de que ustedes ingresen a cualquier videoconferencia de sus clases, ya va a precargar y va a ponerles la foto que ustedes elijan. El siguiente apartado viene a ser el flujo de actividades. De aquí, o mejor dicho aquí, en este apartado vamos a tener todos los accesos directos a las actividades de nuestras diferentes clases. Esto viene a ser como, por ejemplo, si es que hay alguna tarea, algún examen, algún foro, nos va a aparecer aquí. En este caso ya no me sale de rojo e importante porque la gran mayoría están vencidos. Como pueden ver aquí, sale un botón de descartar por si es que la, la actividad haya sido vencida y quiero eliminarla, simplemente lo voy a descartar. Pero si tuviera una actividad pendiente, me aparecería, no me aparecería de rojo, me parecería de, de color gris. Y si yo le doy clic, básicamente me va a abrir directamente el, el curso al que yo tengo la actividad pendiente, no para que nosotros podamos visualizarlo. También en el momento de filtrar podemos filtrar actividades y exámenes o calificaciones y comentarios por si estamos pendientes de alguna de algún examen o alguna actividad que ya hemos entregado y queremos ver si es que ya nos calificaron. Y en la torquita podemos ver el apartado de notificaciones por si queremos que nos llegue de eh, no queremos que nos llegue de algún tipo de actividad en este caso deberían tenerlos todos activados para que puedan estar al tanto de sus, de sus cursos. El apartado de cursos lo vamos a ver en un ratito porque lo vamos a ver más a profundidad. El apartado de organizaciones es más de lo mismo, eh, vamos a verlo en un segundo. Y tenemos otro apartado importante que es el apartado de calendario. <coughs> en el apartado de calendario, básicamente aquí una vez que eh, nuestros docentes hayan programado los diferentes, tipos, los diferentes tipos de actividades, nos van a aparecer aquí. Como pueden ver, aquí ya tengo varias vencidas. Al igual que ustedes, más adelante les va a ir apareciendo eh, las que tengan todavía por realizar. ¿no? Este, este calendario lo podemos exportar. Perdón. Eh, ¿dónde está esto? Podemos añadir algún evento. Por ejemplo, si es que tenemos algún examen, alguna presentación, alguna exposición, que eso sí, como exposiciones que de repente nuestros propios docentes... Eh, nos pongan, no van a aparecer como una actividad o no van a aparecer como un examen, si nosotros podemos ir programándolos aquí. De ahí tenemos el apartado de mensajes, en el cual nosotros podemos enviar mensajes directamente a nuestro docente. Básicamente, aparte de la comunicación que podamos tener con él por correo o por algún medio externo, el aula virtual nos permite enviar un mensaje directamente a nuestro docente yendo a la... Eh, al curso que nosotros estamos buscando por ejemplo, este curso de Mundo Contemporáneo yo le doy al más y aquí me va a salir el destinatario ¿no? nosotros podemos enviarle un mensaje a cualquiera de nuestros profesores los cuales van a estar eh, inscritos ya en, nuestro, en la sección del curso y aquí podemos redactar nuestro mensaje ¿no? eh, también se puede enviar una copia al correo para que le llegue un doble verificado también al docente que le va a llegar por el aula virtual que tiene un mensaje de algún alumno y también le va a llegar un correo indicando que nosotros les hemos enviado un mensaje. ¿no? Tenemos el apartado de calificaciones, en el cual, como este es un alumno de prueba, o básicamente este es un usuario que no se usa, van a ver que está todo vacío, o hay algunos que no tienen calificación, pero en el caso de ustedes sí van a poder ver sus notas, van a poder ver el nombre del curso, el código del curso, y el promedio de la nota que tengan, en base a cuando tienen. ¿no? Y en caso tuvieran ustedes eh, actividades pendientes, también les van a aparecer con la nota. De igual forma, si hacemos clic en el nombre de un curso, nos va a abrir directamente ese curso para poder ingresar si es que tenemos alguna actividad pendiente o algo por hacer. Tenemos también el apartado de asistencia, que básicamente es todas las herramientas o todos los enlaces a los que podamos necesitar ingresar en algún momento. Por ejemplo, el enlace de la biblioteca, al enlace de innovación educativa, que es básicamente nuestra área básicamente en el cual están todo el tipo de informaciones, mensajes, en el apartado de biblioteca están todo lo que es eh, los servicios de la biblioteca en sí, y el apartado de mi OPC y video universitaria también. básicamente ¿no? Y ustedes pueden ingresar, y ustedes tienen acceso a esto. Aparte está el botón de cerrar sesión, como saben, es para cerrar sesión, no hay mucho misterio, y vamos a ir al, o vamos a regresar, mejor dicho, al apartado de organizaciones. Aquí van a ser o va, ustedes van a encontrar normalmente todo lo que son talleres, todo lo que son eh, actividades extraacadémicas, que no necesariamente tienen una nota como tal, o de repente grupos de estudio que generen los docentes, ellos pueden crear una organización, lo cual puede durar más de un ciclo o pueden mantenerse a lo largo de toda su vida universitaria, ¿no? Estos básicamente son comunidades o lugares donde nosotros podemos ingresar, y al igual que un aula, con la misma distribución de, que un aula virtual, o mejor dicho que nuestros cursos como tal, eh, tenemos acceso a todos los, los mismos apartados, ¿no? Módulos de aprendizaje, eh, videoconferencias, pero con la finalidad de que es básicamente con respecto a comunidades, eh, con respecto a grupos de estudio y todo eso, ¿no? Y el apartado de cursos, que es donde la gran mayoría de ustedes eh, de repente van a pasar más tiempo, eh, encontramos todos los, nuestros cursos, todos nuestros cursos que, en los cuales nos hemos inscrito previo al inicio de clases, y en el cual están nuestros docentes y vamos a ser calificados. Tenemos varias formas de ver nuestros cursos, como pueden ver aquí en el lado izquierdo, tenemos una vista de mosaico y una vista de detalles. Ahora, algo bastante importante... Eh, a mencionar es que ustedes, en cualquiera de las dos vistas que tengan, ustedes pueden poner un curso como favoritos. A la parte de derecha del nombre del curso les va a salir una estrellita, en la cual si ustedes le dan clic, simplemente lo agregan, y si le quitan el clic lo agregan. En este caso, eh, este usuario tiene varios cursos, porque son, son, como, les comenté, como les comenté al inicio, es un usuario de pruebas, ustedes van a tener 5, seis a lo mucho siete u ocho y no hay mucho que se puedan perder. Pero por si quieren darle prioridad a algún curso en el cual ustedes se encuentran mal o saben que de repente eh, les está costando un poco más o quieren ponerle más atención, lo pueden poner en favoritos para que siempre les salga al inicio. También pueden, pueden ir a pueden ver en la parte de listas las diferentes formas en las cuales se ve un aula virtual. O mejor dicho, en las dos presentaciones que vienen en las aulas. Una que es la versión antigua y otra la que es la versión ultra en este taller vamos a explicar vamos a tratar de mencionar cómo son ambas pero para empezar pueden distinguir los que son aula ultra o la nueva vista que tienen las aulas porque van a tener en la franjita en el apartado de detalles la van a tener de un color distinto normalmente las aulas eh, vista como como se puede hacer, como se puede ver aquí vista original o la vista antigua tienen eh, la franja gris entonces, como pueden ver aquí, y ya vamos a paseando un ratito después en esta aula, esta es la vista antigua, y la vista ultras es está aquí. En el apartado de nuestra aula como tal, eh, cosas importantes que podemos ver es que... En el apartado de aquí, donde dice profesores del curso, vamos a ver a los docentes que están inscritos en este curso. Aquí podemos encontrar desde el coordinador del curso hasta el director de carrera, como los distintos docentes que puedan estar inscritos. En este caso, normalmente, eh, va a haber uno o dos docentes, ustedes ya van a saber, al momento incluso cuando ustedes eh, se inscriben en el curso, ya saben que, cual, el nombre de su profesor, así que ya lo van a, ya pueden ir buscándolo, y pueden enviarle un mensaje, como pueden ver aquí. Simplemente aparece para que enviemos directamente el mensaje al docente. De ahí, a otro apartado importante que, puede, que el, deberían revisar una vez ya están inscritos en el curso, o mejor dicho, una vez ya tienen acceso al aula, es la información general. Casi todos los cursos, o por regla todos los cursos, deberían tener este apartado, en el cual ustedes van a encontrar el sílabo del curso, que es bastante importante, el cual ustedes lo pueden descargar y pueden ir visualizándolo. Y también tienen las diferentes informaciones acerca del curso. no Todo lo que sea eh, calendario de actividades, por ejemplo, descripción del curso. Ahora, cabe resaltar que todas las aulas... Eh, van a estar configuradas de una forma distinta. ¿A qué me refiero con esto? Es que van a estar organizadas o van a estar distribuidas dependiendo de, la, eh, de cómo lo ha hecho el docente como tal. ¿no? Este espacio básicamente lo maneja el docente y él lo ordena, de repente lo puede ordenar por unidades, lo puede ordenar por semanas, lo puede ordenar por módulos, lo puede ordenar eh, de diferentes formas. No, Dependiendo del docente lo van a ver de alguna forma u otra. Ahora, algún dato importante, por ejemplo, si es que ustedes llegan a esta apartada de información general y al sílabo. Como pueden ver, aquí podemos, podíamos descargar el sílabo, pero aquí a la derecha nos sale un nombre que dice descripción del curso. Si nosotros le damos clic, vamos a cambiar al siguiente eh, objeto que teníamos dentro de este apartado. ¿no? Como pueden ver, está sílabo, descripción del curso, calendario, actividades, datos del contacto. En este caso no tenemos que cerrarlo, sino tenemos que darle clic a, a la flecha y podemos ir cambiando por todos los diferentes apartados. ¿no? De ahí, aparte de la información general, otro lugar donde de repente la gran mayoría de ustedes va a pasar bastante tiempo es en el libro de calificaciones. En el apartado del libro de calificaciones, esperemos que no se vea así bien en el caso de ustedes, sino que se vea con notas y ninguna roja. Eh, van a ver todos los elementos calificables que tienen por hacer o para hacer. ¿A qué me refiero con esto? Eh, todo tipo de entregables, sean en un examen, sea por ejemplo un trabajo final, sea una actividad, un foro, todo les va a aparecer aquí, junto con la nota ya calificada, o con un pendiente de calificación, un pendiente de realización, como son estos exámenes y actividades que son los que hemos eh, preparado para el día de hoy, para que vean cómo se eh, hace una entrega, ¿no? básicamente. De ahí tenemos el apartado, eh, siguiendo por la parte de aquí arriba, como pueden ver, tenemos el contenido, el calendario, debates, eh, libre libro calificaciones, que es lo que acaba de mencionar, y mensajes. Mensajes es algo que ya hemos visto hace un momento, básicamente es para enviar directamente desde el aula un mensaje a cualquiera de nuestros compañeros, o docentes, en especial docentes. El apartado de debates es donde vamos a encontrar absolutamente todos los foros que el docente nos, nos diga eh, que tenemos que realizar, para no ir buscándolos dentro de los contenidos, podemos ir directamente a debates y vamos a encontrar la lista de debates que tengamos, ¿no? o foros. Por en calendario, este calendario es un tanto distinto al otro, ya que este solamente va a estar especificado en el curso que, estamos abierto, en el que tenemos abierto. no Como pudieron ver en el calendario de la interfaz principal, nos va a aparecer un compilado de todos los cursos que tengamos, todos los cursos que llevemos. En el caso del calendario del mismo curso, simplemente van a aparecer las actividades de este curso. Y volviendo al apartado de contenido, en la parte izquierda, debajo de docentes, vamos a poder ver Blackboard Collaborate, que viene a ser el, básicamente el, la videoconferencia, en este caso si le doy unirse a la sala, le doy a la sala del curso, se va a abrir el apartado de la videoconferencia, en el cual básicamente el, doctor va, el, doctor, el profesor va a dictar la clase. ¿no? Aquí tenemos nuestra videoconferencia. Aquí tendríamos nosotros los participantes, el, el docente siempre va a estar como moderador. Aquí podemos activar nuestra cámara, nuestro micrófono, y podemos... Eh, dar nuestra clase o recibir nuestra clase sin problemas, ¿no? Aquí en el apartado de asistencia podemos ver nuestra asistencia, ver que también estamos asistiendo a la clase, esta asistencia está, es totalmente aparte de la asistencia que tengamos en Sócrates, esta este es una asistencia automática que el docente puede o no configurar, en la cual a ustedes eh, les va a aparecer un promedio de cuánto tiempo pasan dentro de las sesiones de videoconferencia, ¿no? Si es que ustedes por A o B tienen mal internet, les va a aparecer un menor porcentaje. Si alguna de las sesiones ustedes faltan, también les va a aparecer un menor porcentaje. Así como también tenemos el apartado de grupos, que aquí vamos a ver eh, cuando nos pide el docente unirnos a un grupo, nos va a unir y vamos a ver a, a nuestros compañeros de grupo por el lado de aquí. También vamos a tener acceso a enviarle mensajes a ellos, si es que estuviera yo en un grupo, nos aparecería aquí. ¿no? De ahí un poquito más vamos a ver el apartado de unidades. Como pueden ver, tenemos todo lo que es la información del curso, la semana 1, 2, 3, 4. En, por ejemplo, en la semana 1, esta es una carpeta. Como pueden ver, está bastante simplificado el icono Entonces ya podemos saber a qué se refiere cuando es una carpeta o, por ejemplo, es un texto. Por ejemplo, este de aquí es, un, es como un, una hoja de papel. Nosotros le damos aquí y es todo lo que sea la introducción del curso. ¿no? Aquí, por ejemplo, nos menciona que vamos a ver en la semana 1 y 2. Y en la semana 1, por ejemplo, vamos a encontrar nuestra ruta de aprendizaje. La gran mayoría de cursos van a tener este diseño, así que no se preocupen. Y eh, pueden ir revisándolo, pueden ir explorando. <coughs> como les comenté, una vez ustedes tengan acceso a los cursos, van a poder ir explorando todo lo que el docente tenga como tal. Ahora, otra forma en la que ustedes eh, pueden encontrar estas unidades es como esta de aquí como pueden ver, tiene un círculo aquí. Y al momento de abrirlo tenemos un círculo aquí de nuevo. Y un círculo con un candado. Esto quiere decir que los contenidos están bloqueados. ¿En qué sentido están bloqueados? Que necesitan o necesitamos hacer un requerimiento previo para poder abrir el siguiente contenido. En este caso, para poder abrir el contenido de la semana 5, necesitaremos ingresar a unidad 2, introducción. Una vez hayamos leído la introducción, nos va a dar acceso a la semana 5. Como pueden ver, el candado desapareció y ya tenemos acceso a la semana 5. Entonces, todos estos eh, apartados van a estar enlazados uno con otro y tenemos que seguirlos eh, como si fuera una cadena para poder desbloquear los siguientes eh, contenidos como tal. Esta es otra forma en la cual el docente les puede presentar el curso, así que no se asusten, no se preocupen si es que venga un candado no en el pregunta del profesor. Eh, ¿Por qué hay un candado no lo puedo abrir? Es porque ustedes necesitan ingresar a un contenido previo de la misma unidad para poder desbloquearlo, básicamente. ¿no? De ahí, sin más, vamos a ir al apartado de entregas, o por ejemplo, vamos a ir primero a lo que es un debate o un foro, en el cual aquí habla del tema del debate. Acá, por ejemplo, el profesor me pone que hable sobre mi comida favorita y yo aquí yo le puedo enviar mi respuesta. Me encanta el lomo sacado por ejemplo. Le doy a responder y mi respuesta se va a enviar a este foro. <coughs> en este caso, el docente puede decidir si es que el foro es calificado o no, dependiendo de la interacción que se tenga o de cómo haya indicado el profesor que es esta actividad. <coughs> También, nos va a aparecer las respuestas de, nosotros, de nuestros otros compañeros, a las cuales nosotros también les vamos a poder responder con, eh, con nuestros propios comentarios. ¿no? Si yo tuviera otro usuario, aquí le hubiera, hubiera puesto como que la respuesta a lo, a lo que respondió mi compañero. ¿no? De ahí tenemos el apartado del examen, que cabe mencionar, en el apartado de examen, nos va a aparecer primero la ventana a la derecha, que nos va a salir el nombre del curso, el nombre del examen, que aquí puede ser, por ejemplo, un control de lectura, o nuestro examen parcial, nuestro examen final, la fecha de entrega de la evaluación, o sea, la fecha límite en la cual nosotros tenemos para realizar esta evaluación, cuántos intentos tenemos, y la calificación máxima, ¿no? Dependiendo de la configuración que tenga el docente, pues nosotros vamos a poder hacer o no nuestro intento. Nos va a salir en ese apartado ver evaluación. Y en este caso, si es que el examen está habilitado, nosotros vamos a poder ingresar. Si el examen no estuviera habilitado, básicamente nos va a salir ese ese icono de ver evaluación. Nos va a salir como este icono de aquí, que va a ser un gris un poquito más claro, para que no podamos ingresar. Ahora, en este caso, tenemos un examen con preguntas bastante sencillas para que las puedan ver, básicamente, cómo son las los preguntas más comunes, que son una de verdadero y falso, que básicamente nosotros tenemos que hacerle clic a la respuesta que nosotros querramos, o la que elijamos que sea la correcta, la que creemos que sea la correcta, para que se, eh, se autoguarde. Básicamente, es el, como pueden ver, no, no hay un botón de guardar ni nada, sino que la respuesta se queda autom automáticamente ya seteada, y nosotros la podemos cambiar sobre la marcha. En el caso de la pregunta de opción múltiple, Ponemos, nos va a venir la pregunta aquí, como pueden ver aquí también en la pregunta de verdad y falso, también sale aquí. Y nosotros elegimos la, la opción que nosotros creamos correcta. Como pueden ver, en la parte de arriba también nos va a salir un progreso, una barra de progreso, dependiendo de qué tan avanzados estemos dentro de nuestro examen. Y aquí en la pregunta 3, nos va a salir básicamente una pregunta de redacción, en la cual nosotros tenemos que explayar nuestra respuesta, explicar nuestra respuesta de por qué creamos lo siguiente. no Contenido adicional: podemos eh, colocar alguna nota eh, sobre alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, si hemos tenido alguna duda con respecto a la pregunta 2, podemos dejar un, un, una nota o un mensaje, ¿no? De que de repente la pregunta 2, de repente algo estaba mal redactado, de repente ustedes creían que era más de una respuesta. Pueden ir dejándolo aquí, por si es que el, el docente es el, eh, lo puede revisar después. Ahora, una vez hayamos completado nuestro examen, tenemos dos opciones, ¿no? guardar y cerrar, que básicamente sería guardar un borrador de nuestro examen para poder enviarlo luego, que en este caso no lo van a necesitar usar, o vamos a tener la opción de enviar. ¿no? Con enviar simplemente nos va a salir este mensaje de comprobación que desea enviar el examen, después de la entrega del examen no podrás editarlo, deseas continuar, obviamente le damos enviar, y nos va a salir que la entrega se realizó correctamente, la fecha de la entrega, y nuestro número de confirmación de entrega. ese es un número único que va a tener cada alumno y, uh, sobre cada entrega de algún examen que haga o que realice. Y el docente lo va, lo va a, a revisar. También nos aparece un botón de descarga, que es para básicamente nosotros descargar. Que ahorita eso sí no se ve. Eh, se descarga solamente una comprobación de un, un, perdón, un archivo TXT con la comprobación de que nosotros hemos entregado nuestro examen. ¿A qué nos referíamos con esto? De que les va a salir el mensajito que vimos al final, que nuestro número de confirmación es tal, nuestra fecha de entrega es tal, y el remitente nos va a salir nuestro nombre. no Después, dentro del aula virtual, vamos a ver que eh, ya la calificación está entregada, aparece sin calificar, y podemos ver nuestra entrega, ¿no? En este caso podemos ver las preguntas que nosotros hemos respondido, cómo las hemos respondido, a la espera de que el docente califique nuestro intento. Es el tema de las calificaciones o cómo califica el docente, esto va a depender de cada docente, puede ser que sea en el momento, puede ser que sea <coughs> dos o tres días después. Pero si ustedes quieren ver eh, cuando el docente les haga algún comentario o algo, lo van a poder ver en el apartado de aquí, cuando ya salga calificado pueden ingresar a hacerle clic a la nota, les va a abrir básicamente este, este panel, y les va a decir, ¿no? por ejemplo, aquí abajo puede el docente tener algún comentario, como pueden ver aquí, comentarios para el estudiante, pero su profesor no ha agregado ningún comentario, en el cual él les puede especificar por acá, de que la pregunta 1 era incorrecta por tal y tal motivo, la pregunta 2 por tal y tal motivo, o la pregunta 3 por tal y tal motivo. También esto va a depender de cada docente, de si es que hace uso de esta parte, o de si es que eh, se los dice directamente... Dentro de la videoconferencia. ¿no? De ahí la apartado de actividad. Esto es cuando nos indiquen que tenemos que hacer entrega de un archivo. Por ejemplo, si tenemos que entregar un PPT, un PDF, un Word, eh, un ensayo. ¿no? Si tenemos que enviar estos archivos. Le damos a ver evaluación. Acá nos van a salir las especificaciones del archivo o de la actividad que tenemos que entregar. Y cuando le demos clic a agregar texto. Básicamente vamos a tener que buscar en este pequeño menú. El pequeño clip que está aquí, que es documento adjunto. Nosotros le damos clic. No sé si se ve esa parte, creo que ya no. Pero nos va a abrir nuestro explorador de Windows. Tenemos que buscar nuestro archivo, obviamente. Imaginemos que sea un PPT, un PDF. Le damos a abrir. Nos va a salir insertar el archivo local. Nos va a salir qué nombre queremos ponerle. ¿no? Por ejemplo, entrega trabajo. Bueno. Le damos guardar. Una vez esté entregado, como pueden ver, acá nos sale el nombre del archivo, nos sale .ppt, podemos escribir... mi entrega... Ahí está. Ya está. Para el profesor le pide mi trabajo y le damos clic en enviar lo mismo nos va a salir, igual que en el examen, eh, desea entregar el examen, después no podrá editarlo, le damos en enviar, y nos va a salir de nuevo, el, en la entrega se realizó correctamente, la fecha de entrega y nuestro número de confirmación. Si le damos descargar, nos va a volver a descargar un TXT, simplemente con la información de a qué hora lo hemos entregado, y eh, el número de comprobación. Ahora, eso es bastante importante por si en algún momento ustedes les indica el docente de que, por ejemplo, no le llegó la entrega, esta, este archivo TXT normalmente lo bota de eh, la misma aula virtual, y es una comprobación para ustedes, decir, profesor, yo sí envié, el número de confirmación es este, podría verificar de repente eh, por qué a usted no le aparece, pero este es mi número de confirmación de que yo sí he hecho mi entrega. Y ese archivo, como pueden ver, siempre les pide descargarlo al momento de que ustedes les hacen una entrega, ya sea de un examen o de una actividad. Y es bastante importante que lo tomen en cuenta. Al igual que en el apartado de examen, ustedes también pueden ver la entrega, en el cual les va a salir su PPT, su PDF, su Word, en este caso es nuestro PPT del día de hoy, bastante sencillo, y le puede ver los ustedes también pueden ver los comentarios eh, del docente, por si es que ya les corrigió la, eh, el trabajo como tal, y la nota que les puso. Esta es básicamente una aula ultra, como pueden ver es bastante simplificada, es bastante limpia en, temo, en temas de vista o temas de interfaz. Vamos a ver si es que el profesor ha calificado todavía, ¿no? Y no hay mucho donde se puedan perder o eh, puedan no, eh, no entender qué hay, ¿no? Como pueden ver, aquí está todo, son lo, es las diferentes unidades que tengamos, las diferentes semanas, y también cabe resaltar de que en el apartado de nuestra videoconferencia, las sesiones, en su gran mayoría, van a ser todas grabadas, y podemos encontrarlas en dos lugares. Al fondo de nuestros contenidos del curso, vamos a encontrar una carpeta que se llama Mis Grabaciones, en la cual vamos a tener las grabaciones ya subidas. Y también, donde dice Blackboard Collaborate, que viene a ser nuestra videoconferencia, hay un apartado de, los, de tres puntitos, donde dice ver más opciones y nos va a salir ver todas las grabaciones. ¿no? Al momento de hacer clic aquí nos va a cargar la interfaz y nos va a salir las grabaciones que todavía no estén en el apartado de mis grabaciones. ¿no? Por si es que hay alguna pendiente nos puede salir también aquí. Esos son los dos lugares donde ustedes van a encontrar las grabaciones de sus clases virtuales o en Aula híbrida. Ya que vimos eh, Cómo es un aula ultra, o cómo es en esta nueva interfaz que tiene Blackboard como tal, vamos a ver la interfaz antigua con este curso de Fundamentos para el Cálculo. De igual forma, les indico que el diseño de las aulas, otra vez, depende de cada docente. Así como la ultra, también la, la de vista antigua, la, la de vista original, también va a depender de... Eh, como lo haya diseñado el docente. ¿no? Algunos lo diseñan por unidades y las semanas, otros simplemente por semanas, o otros simplemente por unidades. Eso va a variar dependiendo del docente. Al igual que en el otro apartado, tenemos la página principal, donde podemos encontrar todo el apartado de mis calificaciones, foros de consulta, anuncios, sala de videoconferencia, información general, así como la, algún mensaje importante que tengamos eh, igual en página de inicio. ¿no? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, sala de videoconferencias. Si nosotros hacemos clic, nos va a abrir directamente para ingresar a las videoconferencias. Por si tenemos alguna sesión pendiente, nos va a aparecer aquí. O podemos ingresar a la sala del curso también. ¿no? Como pueden ver aquí. Es básicamente lo mismo que en el otro, solamente que de... visto de otra forma. ¿no? Tenemos todo lo que son las unidades, las semanas. Como podemos ver, están distribuidas de diferente forma. Es algo distinto, incluso en las fuentes, o mejor dicho, en la, la forma en la que se ven eh, los diferentes iconos son, son de forma distinta, son una, es una versión antigua, pero es básicamente eh, el mismo principio, ¿no? Unidades, contenidos, enlaces, eh, PPTs, todo va a estar directamente ahí a su alcance. En el apartado de cómo... Eh, de sus calificaciones, también van a tener un apartado de calificaciones, en el cual los elementos que sean calificables o que el docente tenga que calificar les va a aparecer con su nombre y la calificación. ¿no? En este caso, si está pendiente, simplemente les va a salir cero y no les va a salir en rojo. Si está calificado, eh, les va a salir cero, pero en rojo, o, o naranja o verde, dependiendo de la nota que les haya colocado el docente. ¿no? En el apartado de content, que es este que hemos creado aquí, tenemos. Las mismas entregas que he hecho en el aula ultra, tenemos un debate, un examen y una actividad, como pueden ver aquí, al menos el examen y la actividad tienen un icono distinto, este examen tiene como que para si fueran objetos para marcar y la actividad simplemente como si fuera un ensayo. Vamos a entregar un debate o un foro como se podría decir, simplemente le damos crear cadena, damos asunto y comida favorita. Como tal. Y le damos a enviar. En este caso podemos enviar directamente aquí. Y ya aparecería eh, cómo se llama la cadena, quién es el autor, el estado, cuántas veces lo has leído y las respuestas que no hemos leído. ¿no? Eso lo puede corregir el docente o lo puede ver y lo pueden ver también los demás compañeros. Después en el apartado de examen nos va a salir esto de aquí o nos va a salir de repente unas instrucciones un poquito más largas, dependiendo de las instrucciones que haya colocado el docente, de si tienen alguna cantidad de tiempo específico para realizar el examen, si es que el examen tiene temporalizador o no, que también aparece en, el otro, en, en la otra vista de aula, en el aula ultra, también aparece, aparece un, un contador ahí a la derecha. En este apartado también le saldría, básicamente le saldría aquí en, en instrucciones, y si nosotros le damos comenzar, nos van a aparecer las preguntas. En este caso simplemente tenemos preguntas de opción múltiple, en el cual nos va a aparecer una pregunta, y tenemos que colocar la respuesta que nosotros creamos correcta. ¿no? Le damos guardar enviar, y en este caso se ha guardado y se ha, enviado el, se ha enviado qué estudiante es, qué examen es, qué curso es, cuándo inició y cuándo terminó. Eh, el tiempo que lo utilizó para hacer el examen, y le damos simplemente aceptar. En este caso, como pueden ver, a diferencia de vuelta no nos sale una comprobación o no nos sale un archivo TXT en el cual tiene un número de comprobación de esta entrega. Por lo tanto, si se pierde esta entrega, puede que tenga... Tengamos eh, que sí consultar con el docente si es que le ha llegado correctamente en nuestro, nuestro examen, por si es que algún problema puede haber tenido. Que en este caso no debería suceder. ¿no? Si le damos a aceptar, básicamente nuestra... Revisar el examen de entrega, acá tenemos nuestro usuario... Nuestro curso, de examen, inicio y fin, completado, cero puntos de 20, porque falta corrección. Y ya estaría, ¿no? Este básicamente es nuestro examen. Si nosotros queremos ingresar al examen, bueno, en este caso eh, tiene más de un intento, podemos volver a intentarlo. Pero iríamos al apartado de mis calificaciones, buscaríamos el examen que viene a estar por acá. Como pueden ver, acá sale... Eh, en qué momento fue entregado, el 11 de agosto de 2022, a qué hora fue entregado, y si está calificado o no. ¿no? En este caso sale calificado y sale que saqué 0 de 20, porque mi examen, eh, las respuestas que hice no estaban correctas. En este caso parece así. Y lo mismo funciona con las actividades. Vamos al apartado de actividad, sale 20 puntos posibles, información de entrega, y en el apartado de información de la, sobre la actividad encima de puntos disponibles nos aparecería una descripción una pequeña descripción de que las indicaciones que el docente haga con respecto a qué tenemos que entregar y cómo lo tenemos que entregar no simplemente eh, nos va a aparecer todo lo que el docente nos pida ahí y nosotros simplemente vamos a adjuntar algún archivo buscar archivos locales que creo que no se ve de nuevo lo que, lo que estoy compartiendo en este momento que nos va a salir nuestro explorador de Windows seleccionamos nuestro word ppt PDF va a cargar como pueden ver nombre de archivo otra vez y le damos enviar una vez enviado va a decir revisar historial de entregas de la actividad nos va a salir la entrega que hemos hecho el nombre del archivo el tipo de archivo que es y nos va a salir si ha sido calificado o no o mejor dicho que está pendiente de calificar en este caso porque recién lo hemos entregado. Simplemente le damos clic a aceptar y ya habremos salido de la actividad. En este caso la actividad no tiene un intento más, entonces aquí nos va a salir igual que en, el otro, en la otra vista, una vista previa del archivo que hemos enviado y que está pendiente de calificar. ¿no? Si, si ya estuviera calificado nos saldría en el apartado de aquí nuestra nota para poder visualizar. Y como les comento, eso sería básicamente las dos eh, versiones de aula virtual que ustedes tendrían a su disposición, o en las cuales ustedes se pueden encontrar dentro de su vida universitaria. Tanto la versión original, que es esta de aquí, que la pueden distinguir básicamente porque la interfaz es algo distinta. Eh, la barra de la izquierda es, es de color de fondo negro, y tiene eh, los diferentes contenidos o las diferentes áreas de contenido aquí y el aula ultra, que la pueden diferenciar porque tiene una interfaz un poquito más nueva, un poquito más limpia, y el área de contenido, o las áreas de contenido donde ustedes van a interactuar y ver toda eh, la información del curso, van a encontrar en el lado del medio. ¿no? Y ahí para finalizar, tendríamos los contactos de apoyo en el aula virtual, que son la mesa de ayuda, o sea, IT Service, que se les puede contactar de dos formas, que viene a ser un correo, que se le envía un, un correo directamente a it.service.upc.edu.p, y que siempre recuerden que en el asunto del correo tienen que poner reporte, dos puntos, guión, y una breve explicación de su problema, por ejemplo, reporte, dos puntos, blackboard, guión, mi examen, o mejor dicho, me votó del examen eh, pasado tres minutos, o por desconexión de internet. ¿no? Y en el correo mandar algún pantallazo, mandar alguna comprobación de que han tenido algún problema técnico, o algo ha pasado directamente con, con ustedes o con la plataforma, para ver si es que tiene alguna solución. Primero, obviamente, sería consultarlo con su docente, a ver qué puede pasar, y si el docente los dice que deberían comunicarse con IT Service, esta es la forma en la que tienen que hacer. Si ustedes no colocan en el asunto reporte dos puntos, y la plataforma con la que tienen problemas, ya sea Blackboard o eh, Sócrates, lo más probable es que no se genere un ticket para, ahí, para que IT Service los pueda atender. ¿Okay? Esto de reporte de puntos es para que el ticket se pueda generar y ustedes puedan ser atendidos de una forma correcta. Y en el apartado de teléfonos sería el canal de WhatsApp, que tiene directamente IT Service, que ahí pueden ver los horarios en los cuales atiende, y el canal telefónico en los cuales también es un número fijo básicamente, y los horarios en los cuales atienden. Ahora, lo siguiente que toca es que eh, ustedes coloquen sus consultas y ahí los vamos a ir respondiendo en el chat. Muchas gracias por su atención. Gracias, Sergio. Yo justo solo quería aclarar ahí este, que, el, que el mail de WhatsApp es upc.p, el de IT Service. Porque justo acabo ah. de... Una prueba y no, este, uh -huh. no funciona el punto upc.pe. Perdón, el edu.pe no funciona. Eh, hay que poner, voy a poner en el si chat. Acá lo pongo en el chat. Es este. Uh -huh. Uh -huh. Y acá respecto a las preguntas, eh, han estado preguntando básicamente a aquellos estudiantes que si hasta la fecha no tienen sus credenciales, me imagino que son primeros ciclos. Me parece bastante raro, salvo que se hayan, su proceso de matrícula ya haya acabado ahorita. Eh, si es que es así, yo les sugiero que escriban a este mail de IT Service o a los canales de contacto, indicando si no tienen un código, un código de estudiante asignado, indicando con su DNI, soy estudiante ingresante y a la fecha no tengo mi credencial. Entonces, porque les tienen que ya haber pasado, porque ese login y ese usuario es el mismo para el correo, es el mismo para eh, para la, la, bueno, los de primeros ciclos no se matriculan, es el mismo para el correo, es el mismo para la intranet, eh, no sé si, si ya han accedido a mi PC o sea, ese es el mismo usuario clave que usan para acceder a todas las herramientas de la universidad. Eh, acá, nos, acá teníamos esta pregunta de, no logro ver su nombre completo, de Yuri, Yu, Yuri, ¿no? de Yureli. ¿Dónde puedo actualizar mis datos personales? Es en el Sócrates, Yureli. No sé cómo lo conoces, como Intranet o como Sócrates. Eh, ahí es donde puedes actualizar tus datos personales como teléfono, sí, incluso yo les recomiendo que actualicen sus, sus, con sus eh, correos de contactos personales también, porque a veces les mandan información ahí, ¿no? Ah, no se loguea al aula virtual todavía, Giuseppe, eh, y es porque si es que eres un alumno ingresante, probablemente tu, tu usuario no, todavía no haya sido creado, y los accesos, para este semestre, no sé, Sergio, si puedes volver a mostrar en el aula virtual, justo ahí hay un mensaje que dice que el acceso para los estudiantes va a estar, realmente lo van todos los semestres, se corren los domingos a partir de mediodía. O sea, el domingo antes del inicio de clase, en este caso este domingo, a partir de mediodía se van a correr los accesos y este, lo más probable es que ya a partir de las 6, 7 de la noche ya esté disponible, pero el lunes a las 7 de la mañana ya va a estar disponible los accesos. Por eso es que ponemos este mensaje. Eh, recién a partir del lunes a las 7 de la mañana ya van a poder acceder al aula virtual. Sin embargo, si quieres verificar si tu usuario y clave funciona, puedes intentar ingresar a tu correo electrónico, a la intranet, debería loguearse. ¿no? En el tema del aula virtual es solo esperar que que les den los accesos, porque el acceso va a estar a partir del lunes a las 7 de la mañana. Como les digo, quizás desde medianoche, pero más seguro el lunes a las 7 de la mañana. ¿Cómo puedo obtener mi credencial físico? ¿A qué te refieres con tu credencial físico, Sarani? ¿Tu tío? ¿De repente te estás refiriendo a eso? Eh, creo que ya no hay, ¿no? ¿Juan? Me parece que ahora es todo digital. Te tienen que descargar mi PC y me parece que es todo digital. No te, la verdad, que esa información no la tengo. Quizás eh, podrían ahí de repente consultar en los canales de contacto que, que, este, que, hemos, que hemos indicado ahí en el, en el número de IT Service. Sí, ahí podría Sarani. Eh, Consultar que, cómo puedes acceder a tu credencial eh, físico o digital, ¿no? Porque yo creo que ahora es solo digital. Estoy casi segura que te van a decir que te descargues mi PC, que te conectes y, y ahí tienes tu credencial. Pero sí, mejor consulta, por favor, porque sí, justo ese dato no, no lo tengo, no lo tenemos a la mano. Kimberly nos dice: al querer escanear el código mandado por Symetrix, me sale que lo vuelvo a intentar. A ah, Aya, ah, este Kimberly, igual, a IT Service, a ese mail, escribe y te van a responder al toque, porque sí, eso están atendiendo inmediatamente lo del Symmetry. Sí, tienes, es, es una incidencia frecuente, así que no te preocupes, escribe a uno de los canales y te deben de responder, eh, porque sí les piden que los que tienen que ir presencial a campus eh, eh, tienen que escanear y usar una aplicación que es Symmetry para que les den, y eso realmente es el, el carnet digital, ¿no? Mira, nosotros mismos, los trabajadores, tenemos esa aplicación, y, y también tenemos, pues, para ingresar, no, no, no nos piden nada físico, sino nuestro, aquí está mi, los digitales, el celular, lo no es todo. sí con los canales Kimberly y ahí Sebastián cómo sería el proceso para poder entrar a la uy este tienen que yo entiendo que tienen que descargar el symmetry ah, ahí de repente Kimberly el proceso es Tienes que responder un cuestionario diciendo, explicando que no tienes ningún malestar y te mandan un código QR, eso los planeas con el symmetry, y ahí está, ¿no? Creo que es así. Juan, ¿tú puedes preguntar ahorita cómo es este proceso? Si por ahí tienen algún enlace, please, para facilitarle a los chicos nuevos, porque sí, no estoy segura siquiera que si van a seguir con ese procedimiento. Puedes preguntarle a, a, a Giancarlo de repente. Ahorita, ahorita Sebastián, mejor preguntamos para, para ayudarles un poquito mejor. No es el objetivo de no este taller, pero, pero entiendo la preocupación. Sí, el tío es el que aparece en el mío PC de Fabio. Como decía, es digital, ¿no? Ya no les están dando físicamente. Las contraseñas caducan, Sí pero te mandan un mensaje cuando te van advirtiendo que tu contraseña va a caducar. La verdad que hemos pedido que, si, o sea, que durante los parciales y finales al menos no, no, no caduquen las contraseñas, pero no estoy segura si para este inicio de semestre varias deben haber caducado. Chequen eso, sí, porque sí caducan las contraseñas. Así es. Así es, Arani, es el mismo usuario y código, el, el, el usuario, el U, el número y tu clave, el mismo que entras a todas las aplicaciones, más ¿no? tu correo electrónico, a mi PC, a, a la intranet, es el mismo, el mismo usuario y clave para todas las aplicaciones y entre ellas el aula virtual. El PDN, si no lo doy ahora, ¿hasta qué ciclo tengo plazo para dar, darlo? Ah, <risa> mira. El PDN eh, es el examen de nivelación para medir tu nivel de inglés. Eh, si no me equivoco, y ahí chequea... Chequea hasta los 120 créditos, creo. Chequea, ajá, chequea el reglamento. Eh, tú puedes no tener nivel de inglés evidenciado hasta los 100, 120 créditos que más que más o menos es tercer cuarto ciclo o sea tienes como dos ciclos para dar el examen de PDN y evidenciar que tienes un nivel 3 para que te para que te permitan seguir matriculándote en los demás ciclos y si no te pueden bloquear por eso es que la idea que des el PDN desde ahora para que ya desde ya pues tú mismo sepas si es que realmente necesitas reforzar eh, ahora imagino que no eres ni del grupo de Arizona ni del grupo de NCUK, porque esos, estos estudiantes de, de estas modalidades sí o sí, sí tienen que demostrar nivel 5 desde el inicio, ¿no? Ahí sí, Joel, no, no sé cómo, cómo si es que estás en Arizona, NCUK, tienes que darlo ya. Si no, este, tienes un par de ciclos para darlo, pero yo te recomiendo que lo des apenas <risa> pues, para que puedas tú mismo ir midiendo tu nivel y ver si vas a y no vas a tener complicaciones posteriores. Sí, más o menos en los 100, 120 créditos se te bloquea. Si es que no tienes el nivel 3. Y obviamente para graduarte necesitas nivel 5. Así es. Jaime dice, tengo mi clase bloqueada al entrar. Tengo problemas al entrar a mi clase. Me sale bloqueada. Jaime, ¿de qué estamos hablando? Del collaborate. Eh, Tú eres de EP, pre, porque pregrado van a empezar el lunes o estás en algún curso distinto. ¿Nos puedes dar un poquito más de detalle, por favor? Creo que no pueden abrir sus micrófonos, ¿no? O sí. A ver si no, Jaime. ¿Le puedo Creo dar? SP, dice. Ah, SP. Es es ¿Será que el docente todavía no ha activado sus sesiones? ¿No las ha creado? ¿Ya ha bloqueado la sala del curso? A ver, ahorita ahorita ahorita ahorita llego de nuevo a Jaime. Acá dice Fernanda, si ya terminé mis estudios en una academia de inglés, igual tengo que dar el examen de inglés. Eh, yo entiendo Fernanda que sí convalidan algunos certificados. Te sugiero que ahí este, no sé, hay un área de inglés, no sé no sé a través de quién tienes que averiguar si te validan tu nivel de inglés ese dato no lo tengo, creo que en todo caso acércate a tu, a tu PTC de campus y coméntale que te ayude, que te derive a dónde a tienen que escribir, me parece que esa no, no sé, no sé a través de aquí. Pues ¿Me puedes ayudar a preguntarle eso a Gali? cómo hacen a quién, ¿A quién tienen que dirigirse para, para presentar sus certificados de convalidación? Ay, si no sé, este, Fernanda. O sea, al no saber, yo te sugeriría que te dirijas al, a tu PTC de campus, ¿no? Y le preguntes si ellos te deberían derivar. Pero si podemos averiguarte, ahorita te ayudamos. Jaime, ya, tú eres de EPE. Jaime, a ver, cuéntanos, tú has empezado clases ahorita en el módulo A de EPE. Eh, ¿Así es? A ver, a Jaime le podemos pedir que nos explique un poco más. Jaime, Roberto. Jaime. A ver, Jaime, te voy a permitir hablar. Le, debo, le, ¿le estoy dando así, ah, creo, ¿no? Ahora sí me escuchan. Hola. Ahora sí te escuchamos. Sí, Jaime, a ver, explica sí, sí, yo soy de EPE y he empezado la semana pasada. Entonces, ¿Ya? cuando he querido entrar a mi clase de cálculo. Eh, eh, me sale este, sala bloqueada, pero, pero abajito sale en, en progreso. Ah, en ahí, entrar, ahí, ahí, en ya, ya, ya. Ya, a la videoconferencia. Sí, a la videoconferencia. Sergio, tú puedes abrirle y ahí mostrarle, es que seguro que la sala general está bloqueada y, y la que te sale abajito sale en progreso, a esa tienes que entrar. Ya, eh, quiero entrar y tampoco, no me da la opción para entrar. Eh, por ejemplo, ayer he tenido otro curso y no he tenido problemas al ingresar. ¿Qué, qué, cuál, es tu, ¿Cuál es tu código de curso? A ver. <coughs> para entrar a revisarlo ahorita. Ya, yeah. hay. Debía haber parado la grabación.